Hola, Carla. Hola. ¿Qué tal por la mañana? Hola. Carla, ¿dónde vamos? No hay guión. ¿No hay guión? Marta, ¿dónde vamos? A buscar olas. Perdona, pero puede ser más sosa. ¡A buscar Horas! Está bueno. Aquí se avecina. ¿Qué cuesta? <risa> <risa> y demasiadas tablas Qué so good. Olas, olas A ver Tampoco se llaman mal Hay Podría estar arena arena o algo ahí, ¿no? Porque peta ahí es raro Porque seguro que debe venir Debe venir la La serie guay Opinas, Carla? ¿Cómo lo ves? ¡Perfecto! Uy, no tengo ni puta Sink. para Zinc Para no quemarme el... El GTPLE. Esto es porque... Es crema, pero no se va, ¿sabes? Para el agua, para hacer sus... Así no te quemas Te queda la cara un poco de payaso Y para los tattoos va muy bien también Aquí, tattoo by Tatu, bye, tatu, bye, bye. Sí, son... <risa> si os ponéis las tres, yo no quiero ser menos. No sé lo que es, pero tú ponme. Ponle mucho. Sombra aquí y sombra ya. Vale. Super un proceso eso de ir a surfear ¿eh? Pero siempre merece la vida Dale, dale, dale Me cansa Un poquito hacking time Si vas así, si te van a empezar a abrir ¿Qué vas a ir? Es culo duro El agua. Vale. quedar vale, dale, dale ahí, ven. Vamos a intentarlo. <ríe> Estoy llevando con la cámara. Explicando <ríe> la situación. Qué platacos, pues, ¿no? Pero a ver. Un momento. Sí, ¡Qué delicioso! O sea, gnocchis, un pedazo de burger, como no, <risa> y fish. María grabando, Marta haciendo fondos. ¿Qué te parece, Carla? ¡Qué hambre, ñoño, vale, pero wow. y ahí, o sea, puede ser, me un... puede gustar, tío, bueno, por ahí. Here comes I miss you like a Working time Estoy muy cansada ¿Qué has hecho hoy por primera vez? ¿Cómo ha ido? Surf ¿Qué ha pasado? Pues que me he metido en tres lavadoras seguidas Casi me da la tabla en la cabeza y... nada, que tengo muchas ganas de repetir mañana. ¿No te explicas que son las lavadoras? Sí. Es cuando me viene una ola, y claro, yo como era principiante, no podía, mmm, o sea, no, no veía el momento ni de cogerla, bueno, ni de cogerla, en plan sin, sin levantarme, ni de cogerla ni de pasar por debajo. Entonces, como me quedaba pillada, me venía, me atrapaba en su ola, y me hacía como lavadora, ¿sabes? Y me quedaba yo en el agua así dando vueltas, así. Y luego salí, salía, miraba y me venía otra. No. Y así tres veces. Pero bueno, al final aquí estoy. Y solo tengo ganas de volver y de practicar y levantarme y a tope. Ay. Sí. Ha sido muy guay, la verdad. Marta, Marta me ha enseñado muy bien. Vamos a ir iluminarte. Oh. ¡Tachán! Este es el blog de Marta. El blog de Caparraos. Me estoy escribiendo. Una cosa que voy a publicar el lunes. Es ah, sí, Sandra, de la colaboradora de Sydney. Yo me voy a trabajar también. ¿Trabaja mucho? Hasta luego. Sí, sí, trabajo, no tengo... te preocupes. Estoy trabajando. ¿Qué es el trabajo? es que el trabajo? De... Está. el trabajo de María Maragullo? Sí. ¡Qué horrible, Dios! ¿Por Porque la tienes no sé que encender? Estar... Ah, no sé, porque está muy oscuro. ¿no? es miedo? No. ¡Ay, María! luz Marta, ¿qué te pasa? Yo he ido sin bolsa, nada. Claro. claro, he ido sin bolsa y me han dado esto. Una caja. Y yo, pues muy bien. Y me he ido así. Oye, a casa, a claro. ¿no? Menos plásticos. ¿Qué os parece? ¿Qué? ¿Habéis mirado el eco para.? ¿No te ibas a dormir? No, ahora lo miro. Yo voy a a dormir a Paula. No me voy a dormir. Ya lo veo, ¿vale? Eco, el diario de el Byron. Byron. Estamos buscando habitación para Luis, el becario de nuestra vida. Cuando Llega a 5 y no tiene habitación. Luis, te vas a quedar a dormir aquí en el sofá. Uh -huh. eh, no está mal, ¿eh? ¿Lo has probado? No, pero no, no, no creo que sea una buena idea. Oh. ¿Por qué no lo has ¿Y este insulto? La habitación de Marta. Qué bonita. Es la mejor de la casa. ¿Por qué será? Gran <risa> hermano. Pero no sale cuando van al baño, ¿no? Se grabó meando. Buenas <risa> <risa> <risa> no. noches. Sí, igual Sí, tal. Bye, bye. Hasta mañana. Adiós. Voy con Carla. ¡Ah! No está aquí. Ah, mira, estos son los crackers. Muy bonitos. Para Carla, todos. Estoy haciendo un cartel de un evento. ¿Se puede decir? Sí. <risa> en Madrid. A ver. No es el final, pero quizás... 15 de noviembre, Oh, nos vamos a Madrid. ¡Oh, ¡Mierda! Se ha visto la beca también. Pues nada, son las nueve de la noche y aquí en Australia nos vamos a dormir. Esperamos que os haya gustado un montón el vlog y nos vemos mañana. ¡Un besito!